Ok, ahí estamos grabando. Bueno, o sea, el, gracias por, la, por la, las últimas dos clases, no las grabé, porque como fue, eran más conversacionales de, que, de, que, de materia, que no, no, no la grabé. Pero, pero aquí, ya, como nos quedan, eh, nos van a quedar dos semanas más, creo que, de clase. Aquí sí ya vamos a entrar en materia, porque de ahí en adelante ustedes ya... Eh, tiene que hacer su ensayo final. Entonces, lo eh, que les digo, que como hemos pasado por estas tres eh, grandes revoluciones, y lo más importante que nos, que nos entrega la revolución del de la gestión del conocimiento es que el capital humano y la responsabilidad social empresarial son súper importantes. ¿Y qué ha hecho el mundo? no hemos aprendido absolutamente nada, porque si la gente le hubiese prestado atención de que el capital humano era lo más importante y que la responsabilidad social y empresarial también era importante para que el mundo siguiera funcionando y se invirtiera, como yo les mostré, o sea, yo les dije a ustedes y le mostré un, un triángulo de los tres pilares, digamos, de lo que es los negocios, del éxito de los negocios, que son los costos, el valor agregado y los precios, y les mostré que si una empresa rentaba súper poco, o rentaba como en la bolsa, pero si tenía una rentabilidad, y les mostré el cuadro a ustedes, y vimos la cantidad de rentabilidad que se podía generar de un pequeño negocio que es guardias de seguridad, entonces, las próximas decisiones que ustedes tomen cuando ya estén van a salir, y el mundo cambió, o sea, el, todo lo que nosotros teníamos eh, eh, programado a que íbamos a salir, íbamos a buscar un trabajo, como eso ya, en, ayer estuve en un seminario con la gente de la Universidad de Harvard, y realmente yo quedé impresionado con lo avanzado que ellos están en el tema de, de que ellos veían venir esta realidad, digamos, del mundo a través de, la, de, la, de, los, de las redes sociales y, y cómo se llama. Y, y hay un punto muy importante que decía uno de estos expertos, que ellos estaban concentrando, porque ya no, ellos no veían que los alumnos... Re, tuviesen los, las ganas de volver al campus. Entonces, para ello, eh, se les adelantó lo que ellos habían, eh, se habían puesto a pensar cómo iba a ser en el futuro las clases. Entonces, empezaron a invertir en tecnologías para que justo cuando ocurriera esto, ellos pudieran abrir sus plataformas y... Lo, lo más importante de todo es que ellos dijeron cuál es la forma de poder capturar la atención de la gente. Y empezaron cierto, a ver en los distintos formatos y se dieron cuenta que, por ejemplo, donde la gente no se da ni cuenta, en, eh, bueno, yo nunca he, he, he jugado en, en, en internet, estos juegos que hay para eh, que la gente, suponte se mete en estos juegos de, eh, que todos los jóvenes los hacen. Eh, y ellos no se dan cuenta, pero pueden estar horas y horas metidos en un juego y te, como que el juego te captura y mientras más veces tú cometes un error, más quieres estar dentro de, del juego y les da lo mismo suponte que sea la hora de almorzar, no le importa absolutamente nada. Entonces ellos han diseñado que todas las clases son, sean de la misma manera. Entonces hay, incitan a los alumnos a que estén, suponte, súper involucrados en el computador y que al final, suponte, en vez de hacer la carrera en cinco años, o en cuatro, que, que es lo normal en Estados Unidos, eh, están terminando en dos años porque la gente se mete tanto al, a, a, a su carrera y lo hacen de una forma como si fuera un juego, que se meten en el, en el computador y en vez de terminar en, en cuatro años, porque ha cambiado, el mundo ha cambiado, ya las cosas suponte no son como antes. La gente no quiere estar tanto tiempo en la universidad. Y además que si tú les das la herramienta para que ellos se incentiven a terminarlo rápido, o sea, una carrera de cuatro la terminan en dos. Imagínense lo que significa eso. ¿sí? Entonces, si sí hay fórmula para poder, o sea, lo están haciendo ya. Y en vez de tener, supongo, 2.500 estudiantes que tienen en la Universidad de Harvard, hoy, gracias a esto de internet, tienen 10.000 alumnos. ¿sí? O sea, hay mucho más incentivo de que los alumnos tomen clases. De todas partes del mundo, van y se registran en jardín. Eso es súper importante. Y eso es lo mismo, suponte, que ustedes tienen que pensar cómo van a tener que hacer los negocios en el futuro. Porque cuando salgan de la universidad, no más tenido tiempo para que me cuenten ustedes, suponte, qué esperan al salir de la universidad. Pero yo les digo así de inmediato, que cuando salgan de la universidad van a salir a un mundo totalmente diferente. No es como antes. Así que aquí es súper importante que ustedes empiecen a ver cuáles son las, los que, la gente que tiene éxito y los que no tienen éxito. Yo pienso que si ustedes se concentran en, en cualquier lugar que vayan y digan que van a invertir en tecnología en la, en la empresa para poder, suponte poder ser competitivo en el resto de la. Alguien me hizo una pregunta la otra vez que, ¿cómo lo veía yo? Bueno, después de este seminario que tuve ayer, me di cuenta de que realmente, eh, claro, todo el mundo está como aquí en Chile está como especulando porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. No estamos mirando lo que está pasando afuera. Entonces, yo creo que lo más importante es entender de que cuando salgan de la universidad eh, no sabemos, primero que nada, si esta, la pandemia va a continuar por mucho tiempo. Nuestros hábitos van a, van a tener que cambiar completamente. Y eso es lo que eh, les tiene que quedar súper grabado en la cabeza. O sea, yo les expliqué cómo maneja la economía, cómo funciona, ¿Se acuerdan cuando el Banco Central baja y sube las tasas de interés y las políticas fiscales? Entonces ahí ustedes van a tener que eh, ingresar eh, con sus conocimientos a darle vuelta a la forma de pensar a las personas que los rodean, o si ustedes empiezan su propio emprendimiento, porque ya hoy aquí en Chile hay una cantidad de empresas que han quebrado que es, es increíble. Entonces, la única fórmula que hay es invertir, invertir, invertir, invertir y no llevarse todo el dinero, digamos, para la casa y eh, invertir en el, en el negocio en el cual usted, yo le mostré, digamos, la, la fórmula, buscar la, la rentabilidad. La mayor rentabilidad invierten en costos, en valor agregado, en, en la innovación y en los precios para que puedan. Competir con la gente de una manera leal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces el, el tema. Yo es... tengo una pregunta, profe. Dale, dispara. Respecto a cómo estudiamos nosotros, cómo se viene el futuro, eh, cómo la ingeniería comercial puede ayudar a un mejor Chile, a un mejor, a un mejor país, y también cómo el coronavirus va a afectar nuestra forma de ver el medio ambiente y la, que se llama? la seguridad sanitaria que vamos a tener ya a futuro, pensando que quizás todo el invierno la gente va a andar con mascarilla. Así va a ser. Entonces, lo, lo, lo, lo que es importante eh, tener claro okay, Es de que, justamente, si, si nosotros no... Oye, ¿se, ¿se repite lo que yo digo? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Aló? ahí sí. no, profesor. Ya. Ok. Entonces, el, eh, yo, yo pienso que es súper importante entender lo que está preguntándome Esteban. Todos, eh, yo creo que los que más van a poder aportar en este minuto es justamente ingeniería comercial. Porque ustedes son los que eh, saben y entienden de negocio. Entonces, si, porque tú te pones a, a conversar, suponte, con una persona, con un abogado, ya, los abogados pueden ganar mucho dinero yo nunca he visto, suponte, a un abogado que sea millonario ¿okay? los médicos pueden ganar mucho dinero pero ponlo a hacerse cargo de, una, de un hospital quiebra ¿okay? todos los hospitales en Chile son generalmente administrados por médicos y los médicos no saben absolutamente nada de, de negocio o de administración ¿okay? igual que los abogados Puche, los, los abogados pareciera que tuvieran mucho dinero, andan vestidos súper elegantes, ¿no es cierto? Con la ropa súper fina, pero les va súper mal lo económico. A la gente que trabaja, suponte, en temas enfermeras, por ejemplo, si ellas tuvieran el conocimiento que tienen ustedes, puche, una persona que trabaja en diálisis podría poner un centro de diálisis y podría ser su propia empresa. Entonces yo pienso de que es un segundito. entonces yo pienso que eso es lo, el aporte que ustedes tienen a la sociedad. Ustedes entienden lo que el resto de la gente, o sea, cuando nosotros conversamos de iguales a iguales en ingeniería comercial y negocio, nos entendemos súper bien. Pero si tú le hablas a una persona, por ejemplo, el alcalde, me, me tengo una reunión con el alcalde mañana porque me dice: Necesito ayuda para reactivar la economía del, de acá, de la, de la zona. Porque el alcalde no tiene el conocimiento. Necesita a alguien que entienda cómo, cómo funciona el sistema económico y el sistema de los negocios para que lo asesoren y él poder sacar, después de todo lo que está ocurriendo, al pueblo, o no lo puedo llamar aquí, esto una ciudad, porque son puras parcelas donde yo vivo. ¿okay? Y condominio. Pero hay que reactivar la economía, porque esto era como una, una ciudad satélite donde la gente vive aquí en Calera Tango y viaja a Santiago. a a trabajar, pero la mayoría de la gente está trabajando hoy de forma remota. Suponte, por ejemplo, ¿quiénes son los que van a tener más pega en el futuro? ¿Quiénes creen ustedes que van a tener más pega en, en las distintas carreras? En el área de la, la minería, en el área, suponte de la informática, en el área de, de la medicina, en el área de, suponte, la arquitectura, ¿quiénes son los que van a tener más ¿Los programadores? Los programadores, justamente. ¿ya? Esos son los que la van a llevar. Entonces, eh, lo que uno tiene que buscar es justamente ver cómo va, cómo va el, el estado del arte de, de la informática y qué dirección está tomando. Porque, porque nosotros tenemos que guiarnos digamos de acuerdo a la tendencia y, y, el, y los trends... Eh, las tendencias, así, es, así se traduce eso en, en castellano, las tendencias de, de, la, de las distintas eh, sectores productivos de, de, de, de, del país. ¿okay? Entonces, si nosotros nos fijamos, eh, es súper importante que a ustedes les entre, digamos, pero súper, súper claro, de que los informáticos van a tener pega siempre. ¿okay? Porque todo se va a enfocar justamente a este tema de cómo hacer con los recursos poco limitados que tienen este Minuto Chile. Porque suponte, mira, aquí con las lluvias, ustedes saben que queda la crema en todas partes. Se inundan las calles, se corta la electricidad, internet se cae, hay la luz, o sea, todo es como hace, hacemos las cosas a media, nada, nada es capaz de soportar nada. O sea, luego un poquito, pum, ya, se acabó, se cayeron los transformadores, eléctricos, los cables. Eh, ayer mostraron en la televisión que vino un, un, una especie de, de tornado que en Chile nunca había antes, ¿ya? y que se los techos de las casas pero de una forma increíble. Y no ese oye, pero eso nunca pasaba aquí en Chile. O sea, tenemos que empezar a, a, a pensar de que hay otra realidad. Y, y, pero usted, supongo se pueden manejar en cualquiera de las áreas. Porque los negocios son iguales en Chile y en cualquier parte del mundo. Y en cualquier sector de, de distintos eh, sectores productivos. Los negocios son negocios. Business are business. No sé si han escuchado ese, esa palabra. Negocios son negocios. ¿Okay? Entonces, pero para poder tener éxito en el negocio, ustedes tienen que ya tener claro de que suponte tienen que invertir en capital humano y la responsabilidad social y empresarial. Dos elementos que a lo mejor no están dentro de su libro, pero van a tener que invertir 100%. ¿Por qué suponte... Yo pongo tanto énfasis en el capital humano. ¿Por qué creen que yo le pongo tanto énfasis? De que ustedes lo leen. es súper claro eso? ¿Por pues, qué el capital humano es el que le da el valor a la empresa? Uno, porque le da el valor a la empresa. Segundo, si tú le pagas bien a tu trabajador, ¿Qué crees tú que, suponte, ese trabajador va a poder hacer? Eh, fidelización, va a trabajar mejor. Y, y fuera de trabajar mejor, suponte, para, el, para la sociedad. ¿Va a ser más productivo? Va a ser más productivo para la sociedad, pero también, suponte, si tú le pagas más dinero, cuando tú le pagas más dinero, ¿qué le pasa? ¿Va a ser mejor a ciudadano? ¿Mejor ciudadano? ¿Cómo? ¿Mejor ciudadano? Vale, pero más que más... Que más. ¿Va a una actividad económica? ¿Va a ser mayor la actividad económica del país? Eh, el consumo, acuérdense, el no, consumo mental, es consumo, el motor. Claro. ¿Okay? Si ustedes invierten en el capital humano, entonces la, no pasaría lo que nos está pasando a nosotros, que nunca nosotros podemos crecer mucho porque le pagamos poco al capital humano. Si nosotros invirtiéramos más en el capital humano, el consumo sería mucho más alto y la economía crecería, pero como un cañón. Sería un rocket. Y no lo hacemos. ¿okay? Entonces, por eso es que es importante que entiendan de que van a tener que, suponte el salario mínimo no puede ser doscientos y tantos mil pesos. El salario mínimo debería ser por lo menos 600 mil pesos para partir, digamos, dándole la tranquilidad a una persona de que sí puede pagar todas las cuentas, todas las cosas que necesita para poder... Tener su mente concentrada en lo que la pega que tiene que hacer. Pero si tú vives pendiente de que tienes que pagar esto, que tienes que pagar lo otro, tu cabeza está totalmente desconcentrada del objetivo final, que es hacer el tu empresa, a ser la más productiva, más eficiente, okay, más competitiva, más innovadora. Tú pierdes el foco, porque tú no estás preocupado de lo que es importante, que es la gestión del conocimiento saber manejar todos los conocimientos que usted tiene para hacerlo más eficiente y más, con, más productivo. ¿Sí? Y competitivo. Es la, la, la, o sea, el motor se mueve a través del consumo y la competitividad. Ese es el motor de la economía. Si ustedes entienden esa, esa base, y siempre están tratando de ver cómo ser mejores, porque tienen que ser mejores que los otros para poder ser los número uno, que yo les mostré en el primer gráfico que, de dónde queremos llegar, ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Cómo ser los mejores y no estar dentro del, del, de la mayoría de la gente que se queda marcando el paso y, y no, no, no pueden, no tienen la capacidad de ser visionarios y ver dónde está el negocio realmente. En este minuto ya sabemos que suponte la, la economía de Internet es, suponte los recursos son ilimitados. Nadie sabe. O sea, si tú te pones a pensar, supongo, y miras dentro de internet, internet es un universo que estamos recién explorando. Es como un pero, mundo paralelo. Pero, pero, pero, pero profe, eh, oh, igual hay, hay como un dilema en el tema, por ejemplo de las pymes las pymes si aumentaran los salarios a, o sea obviamente sería mejor para lo, para los para las personas en general para los trabajadores pero desde el punto de vista de la empresa eh, igual hay un punto en donde eh, también hay que como disminuir los costos y ese tipo de cosas entonces sí, pero no en ellos pero no en ellos o sea está bien o sea cuando uno habla de disminuir los costos es de que tú suponte hagas rentable tu pyme para que tengas dinero, para reinvertir el dinero en la misma empresa y reducir los costos, pero de forma eficiente. O sea, no en la gente que está trabajando. Porque yo, por ejemplo, he visto muchas pymes, te prometo. Empresas familiares, tantas, pero nadie, ninguno de los dueños, se fijan en la rentabilidad de la empresa. Se fijan en cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Pero no se fijen en la rentabilidad que yo les mostré Porque si no es rentable tú no puedes seguir trabajando en ese negocio mm. Porque estás marcando el paso, ¿te das cuenta? Es un y tema tienes... más que nada de, de una falta de educación en ese sentido Educación financiera, educación en eh, el área comercial Tú has dicho la palabra tal cual como es Falta de educación financiera y ver, digamos, de que realmente el negocio está en que tú sepas gestionar esa, esa parte financiera. Y eso aquí en su ponte, todas las pymes, ellos toman en su ponte, en la, la Corfo les da capital semilla, le dan herramientas para que puedan salir adelante, pero dan lo mismo, porque ellos no entienden. Esas personas no son ingenieros comerciales. Cada una de las pymes debería tener a un ingeniero comercial Trabajando para ellos para que les saquen la empresa de acá. Claro. Si tuvieran un ingeniero comercial dentro de ellos, la cosa sería distinta. Este. ustedes ven toda la gente que está emprendiendo, no son ingenieros comerciales, los ingenieros comerciales están en otra onda. Empresas grandes. Exacto, exacto. ¿Sí? Pero hoy ya no va, no va a ocurrir eso porque las grandes empresas están quebrando. Va a tomar mucho tiempo para que se revuelvan a recuperar. Y, y, y si se recuperan, cierto?, se van a recuperar con otro otra forma de hacer los negocios. Pero igual, profe, eso, en, sí. ese en ese sentido, eh, claro, hay una responsabilidad de, de la PYME y de las personas que conforman la empresa, pero eh, yo creo que igual puede haber una responsabilidad de parte del Estado, por así decirlo, por no impartir una educación que debería impartirse en ese sentido, porque eh, es algo importante, es algo importante. Super responsable y ahí, y ahí por eso que nosotros su estamos mal porque tampoco se ha invertido en el estado o sea no es si tú quieres tener un, un auto que te parta todas las mañanas tienes que invertir dinero en un auto bueno sí o no si te, claro. si te compras un, un auto suponte del año 80 y espera que funcione como un año del año del año 2020 lo más seguro que te haya que ir en pana te vas a quedar, suponte, a medio camino, porque algo le va a pasar al auto. ¿Sí o no? Claro. Pero si tú te compras un año, un auto, suponte, dos, dos años de antigüedad, no vas a pagar el precio, suponte, que, porque ustedes saben que se devalúan casi un 40% sacándolo del, del, del, de la casa de venta de auto. ¿Ya? El auto baja inmediatamente de precio. Entonces, ¿para qué comprarte un auto nuevo cuando lo puedes comprar con un año de uso o dos años de uso? pues tú sabes que ese auto no te va a fallar en los próximos dos años y tú vas a poder contar con eso. Pero nosotros no contamos con un estado que sea eficiente. O sea, por ejemplo, ustedes han visto que están dando cualquier cantidad de bonos y cualquier... Oye, pero es un trámite... Yo he tratado de, de entender la mecánica de la cuestión, pero uno no califica nunca para nada. ¿Okay? No, no, o sea, ¿qué se está haciendo con ese, con ese dinero? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, la falta de conocimiento financiero, económico, de, de, de administración, todo lo que les enseñan a ustedes, de marketing, todo, todo eso lo tienen ustedes. O sea, imagínense el privilegio de poder entender todas las distintas áreas de un negocio para poder entregárselo. O sea, Corfo debería estar lleno de puros ingenieros comerciales. El, el, el, la cancillería, por ejemplo, que hace relaciones eh, con todos los países, debería estar lleno de puros ingenieros comerciales. ¿Y quiénes son los que están ahí? Puros abogados. Y los abogados no saben nada de, de economía. Entonces, ¿se dan cuenta del criterio mal formado que tenemos? El Ministerio de Relaciones Exteriores debería estar con ingenieros comerciales porque son los que hacen negocios con el resto de los países. ¿sí? Para las pymes tendría que estar lleno de gente como ingenieros comerciales para poder, suponte tirar y hacer los negocios que crezcan. Pero, ¿profe? dime sí. Eh, se supone que, por ejemplo, hay casi todas las carreras. Después uno puede hacer una mención como en organización, en administración, como para, por ejemplo, hacer sus pymes. Pero no te enseñan lo, lo, lo que estamos aprendiendo nosotros, lo básico. De que, de que, suponte, o sea, te enseñan cómo leer un balance, que ¿eh? te enseñan, suponte, algo de marketing. ¿eh? ¿Qué otras cosas enseñan en eso? en esa mención. Pero no te pueden enseñar los cinco años que ustedes han tenido de, de ingeniería comercial en, en una especialización. La única forma es que tú hicieras un, un MBA, un máster en, en administración de empresa. Que ahí es, es, una, es, una, es, un, es como que te tiraran un balde de agua fría porque realmente te ponen en contra de la pared, porque suponte los MBA se trata de resolver casos de estudio en el cual cada uno de los casos que tú resuelves es como si tú estuvieras trabajando en una empresa y ven si tú tienes la capacidad de solucionar el problema que te ponen. Y, y tú trabajas en, contra la corriente. Fíjate tú que la mayoría de las personas que hacen un MBA el 90%, que ya son personas que están casadas, el que hace el 90%, del 75% al 90% terminan divorciados. Porque te exige tanto. La gente le llega a salir eh, cuestiones nerviosas, porque es día tras día, es, es una máquina. Entonces tú realmente quedas eh, con un chaleco de balas, Después de que te usted gradúa, te sientes, suponte, como que ya, ahora sí que soy el maestro del universo, porque me lo sé todo. Pues. ¿Sí? Y ahí va a depender de ustedes, suponte si quieren seguir más adelante y van a hacer el doctorado. Pero ya con el MBA es una herramienta súper fuerte porque a ti te transforma como una persona que entiende súper bien cómo. Como, eh, Todas estas cosas que a ustedes les, les han enseñado ahora, pero suponte que ustedes ven una... Ah, no, hay que hacer esto, esto, esto. De inmediato. Te preguntan cualquier cosa y tú ya sabes cómo hacen. Porque no es como un magíster cualquiera. Yo comparo, suponte, los alumnos del MBA que hay en la Universidad Central con los alumnos del Magíster de Riesgo Corporativo. ¿Qué? que es súper importante el tema del riesgo. ¿sí? Pero los SBA, olvídate, ellos ya van con la bandera de estandarte, pero uno le hace una pregunta y te responde en dos segundos. O sea, pum, la, el switch, de la cabeza, es como lo que está pasando con ustedes. ¿sí? ¿Están entendiendo? Otro, ya tenemos una falta aquí, le voy a tener que poner tarjeta roja porque ya se nos pasaron los 10 minutos. De break. ¿El jet ¿Eh? No importa. No hay problema, sigamos. ¿Seguimos más? Porque ya nos quedan 15 minutos. Sí, seguimos no. mi sí. Bueno, entonces... Yo lo, lo que les, les digo es súper importante. Eh, sí, el, el Estado tiene una grave falta porque realmente no prepara a la gente que debería entregarle las herramientas para que los, empre los emprendedores, porque yo no sé quién aquí en Chile quiere que se convierta como un Silicon Valley, pero Silicon Valley, si ustedes se fijan... La, la cantidad de dinero que invierte las mismas empresas en crear este hub de, de, de innovación es impresionante. O sea, llega a dar susto ver la cantidad de nuevos productos que están listos para lanzarse al mercado. Porque están todo el día la gente ahí creando cosas. Pero tienen... Le están pagando por no hacer nada, digamos, aquí dirían eso los, los, los empresarios. ¿Cómo no voy a pagar para que no hagan ninguna? No, los están pensando en hacer cosas y te pagan. ¿Aquí tú crees que alguien daría ese, ese, haría una inversión de esa manera para que tú pienses? Que estés encerrado con puros genio, digamos, y inventando cuestiones. Porque cuando tú te metes en ese, ese grupo de gente de emprendedores, cada vez van saliendo más y más cosas. O sea, la cantidad de emprendimientos que hay para, para todo el mundo meterse a Silicon Valley y uno empieza, digamos, a ver cuáles son los negocios que van a tener éxito. Hay 100 millones de casos alrededor del mundo que nosotros no los vemos. Nos fijamos solamente en lo que nosotros vemos aquí. Y yo como le estoy iniciando a usted aquí en Chile no es el mejor ejemplo tenemos que ver afuera cómo ellos tienen éxito allá, en los otros países para que repliquemos nosotros mismos es benchmarking lo que se hace buscas qué es lo mejor que puede ocurrir en otras partes para que tú puedas también replicarlo donde tú quieras tener éxito entonces Capital humano, responsabilidad social, ¿por qué? ¿Por qué es importante el medio ambiente? No tengan miedo a responder. ¿Profe, puede repetir la pregunta? ¿Por qué es tan importante? la responsabilidad social, empresarial y el medio ambiente. Yo creo que en los tiempos de ahora es porque la gente tiene más conciencia con la contaminación, por lo tanto va a preferir una empresa que, que, que contamine menos, que esté más afianzada con el, el calentamiento global, por decirlo así, y, y no va a querer obtener los productos de una empresa que, qué sé yo, que mata animales, contamina, esas cosas. Y, y más que igual, nada, que no... Dime. Igual yo creo que también, o sea, estoy seguro, que también puede ser por un tema de que hay recursos limitados en ese sentido. Y por eso se tiene como una mayor conciencia sobre el medio ambiente. Y, pero lo más, yo creo que suponte, está todo bien lo que han dicho, pero, pero más que, más allá, es que yo creo que ya hay una conciencia de que no queremos que nos, nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió ahora. Porque cae, la naturaleza nos demostró de que, oye, vale. ¿sí? Entonces hay que buscar formas productivas que no dañen el, el entorno. O sea, si yo creo que si nosotros no estuviéramos en cuarentena, aquí en Chile no, no hubiese llovido lo no que ha llovido. Hubiésemos seguido en lo mismo. Es un objeto de estudio, profesor. Es un objeto de estudio, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro. Exactamente. Yo, yo pienso, suponte, los ríos, ya, te, ya, ya estamos casi alcanzando el, el, el, el, el, el, el superávit. No. ¿Cómo se llama cuando falta? Estamos bajo los índices, suponte, de agua, comparado sí. con, los, con el déficit. Exacto. Okay. El déficit de agua que había, estamos ya casi, supongo, nos queda un 5% para tener el déficit supongo, que se había tenido hace 10 años. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si, no, si es que nosotros no hubiésemos estado en cuarentena, lo estaba, yo estaba escuchando a un especialista en la mañana de, de medio ambiente que decía que gracias a que nosotros estamos en cuarentena suponte la naturaleza ha podido como que volver a respirar y, y estaba ya estaba lloviendo y ya hemos vuelto digamos a, a esta normalidad entonces por eso es que es importante entender de que el medio ambiente sí es parte también de la gestión del conocimiento y por qué tenemos que estar súper preocupados de ponerle suponte mucha atención de no seguir destruyendo porque si ustedes se fijan o sea nosotros no nos preocupamos Chile es un país, suponte que hay lugares que son súper lindos, pero hay otros lugares donde la basura, eh, se, la gente va y, y tira colchones, un eh, montón de en medio del camino. ¿Profe? Eh, en cuanto a la responsabilidad social, eh... ¿cuáles serían como los subconjuntos o categorías en los cuales eh, la responsabilidad social se debería basar eh, como es, eso, ¿cuáles son los subconjuntos en que se debería basar? O sea, ya tenemos el medio ambiente, que es un factor, tenemos el tema de la actividad económica, la sociedad. Mira, ¿ustedes saben de dónde viene la responsabilidad social? Empresarial, ¿no? ¿De dónde, cuándo nace? Por lo menos yo no, bro. ¿Del bienestar de algo así o no? Bienestar? No, es que, yo le, le, es que no, sé, no sé por qué no lo saben, pero yo les voy a comentar. Miren, hace mucho tiempo atrás, cerca de Canadá un, un barco de estos eh, petroleros, ¿sí? el que iba tomando whisky de la Exxon, el Exxon Valdez se llamaba, y es feliz tomando whisky, ya, porque él encontraba nada mejor que estar tomando y haciendo su pega. ¿Y qué le pasó? Se encalló en Anchorage, cerca de Canadá, y e hizo un derrame de petróleo que mató toda la flora y fauna de esa, de esa área, que lo tomó años. Años, suponte, tuvieron que, porque ellos tuvieron que recompensar el daño que habían hecho. Porque en Estados Unidos, suponte, no, es por, no, no voy a llegar y mandarte un condoro dejar la crema como acá, suponte, que eh, ahí en, en Quintero, suponte, está la contaminación, la gente se baña, el agua contaminada. No, si tú contaminas, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque, suponte, el cliente, el cliente es mucho más exigente en los otros países si ellos saben de, cuando ellos supieron de, de esta catástrofe que había hecho en la Exxon Valdez la gente, nadie compró benzina en las Exxon en las estaciones de bomba. nadie compró, entonces la, la empresa estuvo a punto de quebrar y cuando estuvo a punto de quebrar dijeron ya, ¿sabe qué más? vamos a reparar este problema y es más, de aquí en adelante nadie, nadie podría todo, estar tomando mientras está navegando la pena de cárcel es tremenda. Entonces se pusieron las pilas y empezaron a preocuparse del medio ambiente y Exxon Valdez, monte es el primer hito en el cual se toma la conciencia de la responsabilidad social empresarial. La empresa Exxon, Exxon, ellos invierten mucho dinero en todas partes del mundo, dado a ese caso, que perdieron millones de dólares, entonces están constantemente, monte trabajando en la responsabilidad de hacer que donde están ellos instalados siempre están mejorando el alre los alrededores de la empresa, preocupándose de que no haya algún escape de, de, de fuga de, de petróleo, en las refinerías, supongo, tratar de que hayan espacios donde la gente pueda seguir conviviendo y que tampoco se puedan contaminar. Nosotros tenemos ahí en Quintero, supongo, dos eh, refinerías tenemos también suponte una, un puerto donde se descarga el cobre que sale digamos um, y se procesa cobre ¿Ok? y eso contamina pero nadie sale en la televisión todo el tiempo y al final en qué termina en nada ¿Ok? entonces los cuáles son los los las los sub digamos divisiones de la responsabilidad social empresarial o sea Primero que nada es, uno, ver cuáles son los casos más emblemáticos en el mundo donde existió estos desastres ecológicos, donde las empresas están en casos de estudios. Si ustedes buscan en, en la revista Forbes, donde dicen, salen, salen las 500 empresas más exitosas del mundo, salen las... Empresas que más se preocupan de la responsabilidad social empresarial. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a investigar. ¿Cómo han tenido ellos éxito en esa responsabilidad social empresarial con respecto a la sociedad? Porque si tú les das a la sociedad, que son tus clientes, ellos van a ir y van a comprar tus productos. Vas a fidelizar a las personas. Loyalty, en inglés. ¿Okay? Porque ellos van a decir sea, estos tipos se preocupan del medio ambiente, entonces sí, yo voy a comprar productos de estas, de estas personas. Nike tuvo, por ejemplo, un desastre gigantesco, porque ellos mandaban hacer las, las, eh, las zapatillas a Vietnam. Y en Vietnam las la fábricas contrataban a niñitos de menores de edad. Y cuando eso se supo en el mercado, la gente no le compró más zapatillas a Nike. Y Nike tuvo que tomar las empresas y, suponte, recompensar a todas las personas y hacerlos públicos. Recompensar a todas esas personas y no contratar más niños y empezar a trabajar la responsabilidad social y e empresarial en Vietnam. Para que esos niños no tuvieran que trabajar y tuvieran un buen pasar desde chicos, porque les pagaban una miseria. Claro, la, la zapatilla salía más barato, pero un costo muy alto. Estábamos como en la revolución industrial, que la gente no le importaba a los industriales. Trabajaban bajo la lluvia, trabajaban sin ninguna condición que protegiera el capital humano. Y justamente viene la explosión del comunismo, que tenían que proteger al trabajador y todas esas cosas. Entonces hay que evitar todo este tipo de, de problemas que te los guías gratis por no hacer las cosas bien desde un principio. Entonces, por eso que es importante entender por qué estos dos factores son los que equilibran la balanza global de que tú puedas tener, dormir tranquilo, primero que nada, en la noche. ¿okay? De que tú sabes que estás haciéndole un bien a la humanidad porque tú, o sea, más vale que te recuerden su mote porque hiciste cosas buenas hay que que recuerden porque hiciste cosas malas ¿sí o no? Nadie se, acuerda, nadie, se, nadie se va a olvidar en el mundo de los negocios de exxon Valdés por ejemplo porque saben sumamente, lo que le ocurrió a esa empresa es un caso súper emblemático ¿sí? pero hay muchos casos más que no, nadie los habla como Pemex o sea, Petróleo Mexicano CEMEX, cementos mexicanos también que eh, ellos le dan y supongo la gente moría los pocos trabajadores con enfermedades de los pulmones aquí en Chile supongo no, que no, ¿sí? Eh, ¿la responsabilidad social empresarial eh, va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible? totalmente de la mano totalmente totalmente de la mano así que bueno, miren pero eso eso es lo que, por favor, grávenselo, porque el ensayo final va a ser de este tema nada más. ¿okay? Yo les he mostrado, digamos, cómo, cómo todos lo, los conocimientos que ustedes tenían se han ordenado. Ustedes ahora ya tienen, supongo, la capacidad de poder tomar decisiones correctas, minimizando el riesgo. ¿Ok? porque eso es lo importante, o sea, ustedes tienen que tomar decisiones, porque están las herramientas, para que ustedes calculen en la página Excel y van minimizando el riesgo supongo, de 1 a 10, y decir, a ver si tomo esta decisión, chuta, tengo un 10% de probabilidades de que la voy a tomar una mala decisión, un 1%, entonces si llegas entre un 0 a un 1, bueno, yo me voy a tomar la que tengo cero. Si no tengo ningún riesgo, no voy a la segura. Pero hay que calcularlo. Entonces, eso también es importante. Pero ¿cómo se llegamos a eso? Justamente a través de, tener, de medir la rentabilidad, entender la, la liquidez de tu empresa, la solvencia, la deuda. Esos son temas básicos para tomar buenas decisiones dentro de tu empresa, porque ahí tú vas a saber hacia dónde, dónde tienes que ir enfocándote, digamos, en tu empresa. Si tienes problemas de, de deuda, tienes que solucionarlo. Si tienes problemas de liquidez, tú sabes también cómo resolverlo. Porque si no, no va a ser nunca rentable tu empresa si tienes esos problemas y no los puedes solucionar. Nos quedan exactamente dos minutos, tres minutos. Profe, entonces minutos. la responsabilidad social empresarial es hacia mis trabajadores como empresa y hacia la sociedad. Sí. Ya. Efectivamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que no les ha quedado claro? No, profe, no claro. No, no. ¿Estamos todos bien? Sí, profe, sí, profe. Ok. Ya, entonces nos vemos el martes. Les mando el link y continuamos ya. Con, el, con las últimas diapositivas que yo les tengo que presentar. ¿Ok? Ya, yeah, profe. Ok, profe. Yo me voy a quedar unos minutos acá. Me voy a quedar unos minutos por si alguien tiene alguna duda, eh, como salía especificado en ese documento que hablamos la semana pasada. ¿Ok? Ya, yeah, profe, ya, yeah, yeah, Ok, que estén bien.